A veces me detengo en la orilla Donde las penas vierten sus flujos Y las aguas turbulentas Suspiran y se quejan de secretos Que no se atreven a contar Desde las cimas profundas de valles sin nombres Y desde colinas y llanuras Que ningún mortal conoce